...¿Cómo has visto Fitur 2020 Ramón? Pues el rato, llevo tres horas aquí... ...y de verdad que, que creo que hay más gente que cada año más... ...de verdad, porque y sobre todo la parte de la Costa del Sol... ...porque nosotros estamos en Torremolino, ...pero nosotros, los mellizos personalmente... ...tenemos que promocionar toda la Costa del Sol... ...porque estamos desde Marbella a Málaga... ...y entonces nosotros queremos Foirola queremos Málaga y queremos toda to la Costa del Sol, por supuesto. Pedro, pues, pues me gustaría saludarte y también damos la enhorabuena a Torremolino por supuesta, aquí en Fitur y nos vemos, nos vemos por Marbella, así que muchas gracias por atendernos. Siempre gracias. a ti, siempre a ti Elena, hasta luego. Hablamos ahora con el señor Robert Fontes de las Islas Canarias, así nos encontramos que es precioso como lo han enfocado, y ya nos da esa alegría y nos entra muchas ganas de visitar las islas. Bueno, este señor es de, también hotelero, se dedica al mundo de la restauración y tiene sus hoteles ahí, pues en Tenerife me decía, ¿no? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, efectivamente en Tenerife. Y, y comparto la opinión contigo que, que realmente el ambiente es muy cálido en este stand. Yo creo que se está haciendo una buena promoción de Canarias. Es importante que todos los destinos de España estén presentes en una feria turística como, como la de Madrid. Y, y vamos, estamos todos luchando para que, que tengamos ese turismo que, que parece un poco reticente a venir se puede mejorar algo, ¿no? ¿Qué mejoraría usted de lo que son las promociones... Hombre, siempre se puede. Ahora vengo de una presentación del Cabildo de Tenerife, que está poniendo un poco el hincapié en lo que son los festivales, en música. No podemos, diría yo, agotar los destinos en, en un sol y playa, limitarlo a eso, sino hay que ofrecer al, al turista algo más, eso es evidente. Y en ello yo creo que estamos todas las comunidades peleando. Una jornada muy intensa porque aquí lo que haces también es tener vuestras citas con diferentes sectores, sobre todo operadores, me imagino. ¿no? Exacto, eh, normalmente hay un trabajo que se hace en el propio destino, pero siempre hay que retomar esos contactos y obviamente si hay alguno nuevo, siempre hay negocio que, que hacer. No, um... Eh, ¿Le resulta lo que es todo internet, toda esta era que navegamos tanto? ¿Cómo ha resultado para su empresa? ¿Ha sido positivo o se trabajaba mejor? Yo creo que lo importante siempre es buscar la comodidad de, del turista. Y si él se siente o nos sentimos cómodos, porque todos viajamos en un momento dado, nos sentimos cómodos eh, haciendo una reserva en internet o ir a una agencia, no está lo mismo, estamos viendo que hay una tendencia en el aumento de la reserva por internet Incluso el teléfono móvil se está convirtiendo en una herramienta, vamos, tan cercana a nosotros Que ya reservamos nuestras vacaciones también por el teléfono móvil Es importante para nosotros, para la empresa, es importante la reserva de internet Sin de menospreciar la otra, obviamente un poco de su hotel, que no hemos hablado ahora donde está ubicado, ¿cuántas habitaciones tiene? El hotel es el Hotel Suite Villa María, que está como decíamos en Tenerife, en el sur de Tenerife, en Costa Deje. Es eh, la exclusividad que tiene el hotel, un hotel de cinco estrellas, es que está formado de villas. Son exclusivamente villas que puede disfrutar desde la pareja hasta la familia, seis miembros bajo el mismo techo, compartiendo... Eh, el espacio de tres dormitorios con su salón, su jardín, piscina privada, una delicia. Pues iré a visitarlo ¿eh? y hacer un reportaje de las islas. Muchas gracias, enhorabuena por su trabajo y por fomentar ese turismo de calidad y nosotros estamos muy contentos de, poderlo, de poder eh, entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La Seglise también en Fitur 2020. Bueno, Cristina, tú vienes todos los años. ¿Cómo ve Fitur este año? Acabamos de abrir, acaba de llegar. Me parece mucha gente. Marbella, mucho mejor que el año pasado. Está lleno de cámaras, de, de están haciendo presentaciones de los temas que van a venir. 30 chefs importantes, eso es estupendo. Y más presentaciones que van a hacer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 Don José Luis Yahweh saludando a todo el mundo y es que es también como, como venimos diciendo de los que más años yo creo que han estado aquí en Fitur cubriendo esta feria Internacional de Turismo para la Tribuna para toda Andalucía. Muy buenos días, ¿sí? Buenos días, efectivamente aquí estamos un año más, son treinta y tantos años los que llevamos sin faltar a Fitur cada año, la edición de la tribuna es un exitazo, es muy bonita... ...tiene, ahora me decía el alcalde de Estepona... ...es que esto es único y es verdad... ...es verdad, eh, ...entonces... ...estamos... Calle, ...estamos muy contentos... ...yo tengo 85 años ya, claro... ...pero tengo aquí mi... ...mi sustituto... ...que es aquel que va allí, Miguel Ángel... ...y vamos... ...luchando y vamos... ...haciéndolo... ...patria... ...y difundiendo... ...los muchos atractivos que tiene la Costa del Sol. Ay, perdón. ¿Y cómo ve usted este año, Fitur 2020? Pues lo veo muy animado, oye... ...y hay muchas, muy buenas perspectivas de negocio... Eh, ...yo creo que va a ser un buen año para la Costa del Sol... ...si cuaja todos esos proyectos... ...de Marbella, capital de la gastronomía... ...que creo que es importantísimo... ...porque en Marbella hay restaurantes... ...no ya los de, lo de Estrella Michelin... Que, eh, ...que yo no creo en la Estrella Michelin sino que, que hay muchos restaurantes de mucha calidad, como Santiago como otros muchos, y es muy importante. Luego acabo de estar con el presidente del puerto de Málaga, que va a tener un acontecimiento, que es la Feria Mundial de los Cruceros. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. feliz estancia en Fitur, y nos vemos también por la costa. Muy bien, por... muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y también por la difusión que dais a este evento tan importante. Bueno, vamos a hablar ahora con Miguel Ángel. Aquí vemos la tribuna ya que se está repartiendo por los stands. Una tribuna muy interesante. Bueno, eh, ¿has venido más años o es la primera vez que viene a Fitur? Sí, no, es la tercera edición que vengo a Fitur. Y la verdad que he encantado como todos los años con el despliegue de turismo, de ocio, de promoción de lo que es la Costa del Sol que se hace aquí en Fitur representando, como no, todos los años la tribuna de Marbella. Habéis traído bastante, ¿no? Para que todo el mundo... Sí, hemos traído publicidad y mensaje a todo el mundo para promocionar lo que es la Costa del Sol a nivel internacional y dar un despliegue, pues eso, turismo de tope nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en el stand de Marruecos, en este pabellón el número uno, además, y vamos a entrevistar al señor así que él regenta un hotel en Tánger, muy bonito en la casba. Es precioso porque representa un rial. ...y además es muy relajante... ...vamos a hablar con él de esta apuesta de Marruecos aquí en Madrid... ...bueno, ¿qué te está pareciendo la Feria Internacional del Turismo? Ah, la feria es un evento fenomenal... ...siempre quedamos un año entero esperando este evento... ...porque una feria que donde ponemos en contacto... ...con todos los profesionales del sector... ...y también nos vemos con todos los amigos y compañeros de, del sector turístico de Marruecos. ¿Qué podemos visitar en Marruecos? ¿Qué nos recomiendas gastronómicamente sí. y culturalmente? Marruecos es un país que llevo en el alma. Es un país que me fascina muchísimo porque es un país que ofrece de todo. Fantásticas playas vírgenes, de anchas, eh, montañas con, para hacer andar y subir. También hay nieve y también hay desierto. Es un país que sabe tiene una diversidad tremenda. También es un mundo eh, totalmente diferente. Está el punto muy cerca de Europa, eh, pero es el contraste es gigantesco. También es un país exótico. ...que tiene muchísimo encanto y una cultura diferente, idioma diferente... ...y es un país muy rico para viajar, para disfrutar y pasarlo bien y aprender... ...es un país que... Que, que, ...que está pasando por un momento histórico en, el, en la historia del país... ...porque está desarrollando mucho... ...pero también al mismo tiempo mantiene la identidad... So, ...para los viajeros en el mundo entero... ...y más para el mercado español... ...porque los españoles adoran muchísimo Marruecos... ...porque un país que tenemos somos mucho... Hermanos, en, somos exactamente. hermanos, somos muy cerquitos... No sí, sí, tenemos una historia en común... ...desde los finicios, romanos, cartagenes, árabes y todo eso, hay sí, sí, visitar, ¿no? hay que visitar, hay que visitar, sí, sí. Y de la gastronomía, ¿qué platos me destacaría de la gastronomía marroquí? Ah, la gastronomía marroquí es una, es una gastronomía muy rica, tenemos todos los platos típicos, los, uh, los tallines de cordero, de pescado de pastela, tallines de pollo sí, y sí. también los cuscús y todo eso, y los ponchitos morunos, sí, y es muchísimo nada. pescado, muchísimo pescado. Además me encanta porque sí, sí. siempre vamos a acompañar con un té sí, de sí, hierbabuena sí. muy sí, sano, sí, sí. que sí, es sí. muy rico sí, sí, y sí. nos sienta fenomenal a cualquier sí, sí. hora, nuestro sí, sí, sí. té marroquí. que sí, es sí, único. sí, claro, por supuesto, el uh, té marroquí es una identificación de Marruecos, entonces es... Uh, sí. Uh, se bebe en cualquier momento del día, también un signo de hospitalidad. Cuando vas a cualquier sitio, cualquier casa, lo primero que te ofrecen es un té. ¿Cuántas fiestas tenéis en el año? Ah, muchísimas. <risa> Igual que España, entre, entre fiestas religiosas y fiestas nacionales y además porque soy de Tánger, Tánger es una ciudad multicultural, multirreligiosa, Tenemos ah, uh, muchas comunidades musulmana, judía y cristiana y celebramos todas las fiestas. Imagínate. Tenemos que decir que soy muy hospitalario sí, sí. y que hay muy buenos y bonitos hoteles como sí, el tuyo, que es sí, un hotel además sí. que está en un sitio eh, como la el casco antiguo de La casba es la parte histórica, es eh, la parte fortificada, es la parte más alta de la ciudad, es la, el origen de Tanger es la casba, es la parte residencial donde se mantienen todas las tradiciones y, y la historia de Tanger, está ahí. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nos vemos estos días que sí, estamos sí, por sí. aquí tienen también. Que venir, tienen que venir <risa> otra vez. Y, uh, claro. Yo sé que ustedes son grandes amantes de Marruecos y, no, y, no, no, no, y hay que volver y no, no, disfrutar. El sí, sí, día que nació ahí, siempre me hablaba de Marruecos con mucho cariño. Sí. Y yo creo que nos lo ha transmitido, no tanto sí, a mi sí, hermana como supuesto. a mí, el amor por Marruecos. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Hay que seguir. Gracias. ha sido un día muy completo en la Feria Internacional de Turismo para ser el primer día yo creo que lo hemos hecho fenomenal, y aquí está don Fernando el director del Hotel Los Monteros que lo hemos visto trabajando también todo el día han hecho una propuesta muy bonita y que la verdad es que eso eh, pues eh, todo es turismo porque todas las cosas que se hacen, tanto de gastronomía como lo que se acaba de presentar de María José González que también se hizo en Los Monteros, que fue algo precioso pues se ha presentado y además fue una expectativa porque todo el mundo estaba ahí escuchando y en silencio y ha sido algo como muy bonito, ¿no? Hemos el broche de oro que se le ha puesto a la jornada, ¿no? Fernando? Sí, la verdad ha sido una jornada larga, eh, ya son pasadas las 6 de la tarde, pero bueno, una, una jornada muy productiva, tanto para Marbella como para los empresarios que hemos estado aquí. Nosotros por nuestra parte pues, hemos, hemos estado presentando eh, dos grandes eventos eh, del Hotel Los Monteros, como eh, el primero es eh, cheford Sheffield tenemos aquí, ¿Eh? ...que tendremos este año eh, 30 chefs con estrella Michelin... ...y el recuerdo es un evento solidario... Y, ...y acabamos de presentar ahora mismo también pues la, la sexta edición... ...en el Hotel Los Monteros ya de Linda España... ...que no es la, no es la sexta edición del, del certamen de modelos... ...porque tiene 35 años de historia... ...pero llevamos seis años haciéndolo en Marbella en el Hotel Los Monteros... ...apostando por este evento también que tiene mucha repercusión... ...a nivel nacional y que, y que es muy interesante pues, para el conjunto de Marbella... El, el tener este, este bonito certamen. El eh, Hotel Montero es un escenario perfecto porque lo que hemos visto cuando hemos estado es divino, incluso las bodas, eh, el acabar, ¿no? todo es eh, tan bonito y yo creo que es un recuerdo único, así que me alegro mucho de esas nuevas propuestas, pero también quería preguntarle cómo ha visto en general Fitur este año 2020. Bueno, he tenido poco tiempo de, de verlo, quiero decir, hemos estado aquí trabajando eh, prácticamente sin descanso. ...durante todo el día en el stand de Marbella, en Fitur... ...pero bueno, en principio parece que hay mucha afluencia de público... ...hay más expositores que en años anteriores... ...por lo que he leído, con lo cual pues... ...podemos decir que este año Fitur va, va a funcionar muy bien... ...y está funcionando de hecho, eh, muy bien. ¿Ha visto más público, más visitante que el año anterior? Yo creo que sí, yo creo que, que este año se ha visto más gente... Y, ...y hay muchos ratos de aglomeraciones... ...que para el primer, primer día está muy bien... ...con lo cual yo creo que sí, que este año se va a tirar récord de visitantes... ...un que tenga usted en mente en un futuro próximo... ...para hacer Los Monteros, porque ya vemos que no para... ...bueno, algo más tendremos que, tendremos que hacer... Eh, ...sabes que tenemos muchos eventos, antes comentabas lo ...el tema de las bodas en La cabana es muy importante... ...esas bodas mágicas que, que se hacen en La Caban... ...en el Club de Playa de Los Monteros... ...y eh, hemos hecho un evento hace poco también relacionado con, con el mundo de las bodas... Eh, y bueno, tenemos un par de proyectos para este año que todavía no voy a adelantar pero, pero en cuanto sepa algo seréis los primeros en saberlo oportunidad de ir a visitarlo porque siempre nos cuenta cosas muy interesantes Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena también por su eh, presentación en este acto que ha sido muy emotivo y yo creo que todo este reportaje va a llegar muy profundo a todo el mundo porque hoy por internet llegamos a todos lados, así que yo creo que va a merecer la pena Muchas gracias Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el pabellón de Andalucía, justamente. Aquí tenemos, como sí. podéis ver, Marbella, San Pedro Alcántara y aquí, bueno, pues, se asitan muchos amigos conocidos, empresario... y, bueno, pues, fíjate que es mi momento para que me vaya, me vayan comentando qué le ha parecido, que está puesta en escena de Marbella y Fitur en general. Bueno, empezamos por Javier, que lo tengo aquí a mi derecha. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal?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 día o vais a tener ocasión cuando eh, nos vamos esta tarde, pero en fin, o sea, ha sido brutal, ha sido brutal. He visto muchísima gente.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 Gracias, bueno, también como cada año, Montaventura se encuentra aquí en Fitur y es que la verdad es que ellos ofrecen algo muy bonito. Ellos cuidan de la naturaleza y lo hacen fenomenal y conciencia también a todos los turistas que visitan esas sierras eh, malagueñas pues la concienciación de animales y el respeto a las plantas y eso es muy bonito. Y hay que fomentarlo porque la verdad es que hay algunas personas que son un poquito salvajillas, <ríe> hay que decirlo, ¿no? Antonio. bueno, Montaventura, aquí en Fitur, buenos días. Muy buenos días, aquí trayendo un poco de aire fresco de naturaleza... ...del interior de la Costa del Sol... Eh, ...a la Feria Internacional de Turismo de, eh, de Fitur... Eh, ...nosotros estamos representando a la Reserva Ecológica de Ojén ...y también traemos las excursiones de, de Monteventura, ...de Andalucía y Cotour... ...entonces la Reserva Ecológica de Ojén ...es un espacio natural que está a 10 minutos de Marbella... ...y que aporta una experiencia en contacto con la naturaleza... ...espectacular, porque nos vamos a encontrar... ...unos animales preciosos, pero al mismo tiempo muy nobles... ...ciervos, muflones, cabras monteses, jabalí... ...incluso se pueden observar los camaleones... ...no solamente no hace falta de llevar prismáticos... ...sino que es que los animales van a buscarnos... ...porque saben que cada vez que nosotros... ...visitamos la Reserva Ecológica de Ojén ...aportamos bienestar... ...nuestras visitas son la fuente de ingresos... ...que nos ayudan a desarrollar... ...el proyecto de la Reserva Ecológica de Ojén ¿Qué rutas son las que proponéis? Pues bueno, aparte de visitar la... Reserva Ecológica de Ojén, para los amigos Eco, Reserva Ojén. También hacemos rutas al Parque Natural Sierra de la Nieve, que está declarado Reserva de la Biosfera y que posiblemente este mismo año lo declaren Parque Nacional. Visitamos también la, la Serranía de Ronda, el Valle del Genal. Eso nos da una idea de la riqueza y la variedad de paisajes que aporta al, al turismo de la Costa del Sol. ¿Qué fechas son óptimas? ...para hacer una ruta u otra... ...o tener programada una de verano, otra de invierno... ...¿cómo ruta. La verdad que, por ejemplo... ...para visitar la Reserva Ecológica de Ojén ...hemos tenido tanto trabajo en Navidades... ...como en, en verano, como en agosto... ...quiere decir que rompe la estacionalidad... Eh, ...no solamente estamos enfocados... A la, ...al turismo de, de sol y playa... ...sino que también trabajamos mucho... ...con locales y con residentes... ...va enfocado a la visita de la reserva ecológica... ...a familias con niños o a colegios... ...entonces podemos trabajar todo el año... ...y después para visitar el Parque Natural... ...o la Serranía de Ronda... ...cada estación aporta... ...una experiencia muy personal... ...pues tenemos en otoño... Eh, ...los colores dorados de los castaños... ...los frutos de, del otoño como son las setas... ...o también visitas personalizadas al castaño santo... ...pero después en verano o en primavera... ...nos podemos estar bañando... ...en cualquiera de los arroyos cristalinos... ...que recorren estos espacios naturales... ...o sea que cualquier época del año es ideal... ...para venirse con nosotros" hecho alguna ruta contigo y lo recomiendo, recomiendo esa experiencia porque es maravillosa. Muchísimas gracias y nos queda que recordar vuestra página para las personas que quieran más información, visitarla, eh, conectar con vosotros para hacer un grupo, ir en vuestros 4x4 por ahí en eh, ruta. Y... Sí, la idea es que tienen que reservar previamente porque buscamos... ...unas experiencias en grupo reducido... ...y en contacto con una fauna muy cercana... ...el punto de, de encuentro... ...ecoreservaogen.com... ...o monteaventura.com... ...muchísimas gracias. ...la de ronda eh... ...bueno, quieres decir algo... ...cuál ha sido tu experiencia de trabajar con Monteaventura? ...pues una experiencia inolvidable la verdad... ...es un gustazo trabajar con animales tan nobles... ...y la alegría que da cuando llegan los visitantes... ...y disfruten igual que nosotros o incluso más... Muy agradecido a Antonio y al equipo de Correserva y Montaventura. Es óptimo también para una familia con niños, para toda la familia ¿no? que pueden ir acompañados de sus hijos y disfrutar en un día al aire libre. Totalmente, apto para todos los públicos, desde bebé, niño, adultos, abuelos, toda la familia disfruta lo grande, sin, sin ninguna duda. ...muchas gracias... ...feliz Nosotros. Fitur... ...bueno, también se da cita a don Antonio... el convento de Santo Domingo... ...hemos estado recientemente... ...que hemos tenido una experiencia maravillosa... ...y bueno, tuvimos también el gusto de entrevistarlo... ...también eh, lo hemos visto en Marbella... ...también entregando esos premios a Santiago... ...y a otros muchos merecedores... Eh, ...del mundo de la hostelería, de la restauración... ...muy buenos días don Antonio, es un buenos placer... ...buenos días, buenos días igualmente... ...es un, un placer... ¿Cómo está viendo el desarrollo de esta Feria Internacional de Turismo 2020? Bueno, es una feria que está muy consolidada, es de las más importantes del mundo, si no la que más, y pues toda la oferta que se configura en, eh, con todos los expositores y todos los pabellones hacen que sea muy atractiva para todos los profesionales del turismo y para el público en general. Bueno, la verdad es que siempre hay que hacer algo más, ¿no? Yo creo que nunca es suficiente, ¿no? ...cómo ve usted eh, las propuestas eh, para un futuro próximo... ...para aumentar el turismo también en el sector gastronómico... ...porque vosotros que dirigís esta escuela también de hostelería... ...que es maravillosa y formáis a muy buenos profesionales... Y, ...y es lo que también necesita el turismo, ¿no? Profesionales. Sí, es verdad que el segmento de la gastronomía... ...se ha convertido ya en un producto turístico... Eh, en ...Málaga... Está muy de moda, la gastronomía es una oferta muy variada, eh, los, los restaurantes y las empresas que se basan en productos locales y de temporada pues están creciendo más y bueno pues es el complemento perfecto para el turismo que la alimentación vaya al, al mismo ritmo y al, con el mismo nivel que la oferta turística en general y en ese aspecto sí que se ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a las escuelas de hostelería y a las empresas y los profesionales que se dedican a ello. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué habría que, que poner más para incentivar el turismo en la costa? Bueno, la verdad es que tenemos un, un destino con, unos, con una variedad y con unas ofertas muy, muy completas o muy complejas y, y además todo muy cerca, es decir, Málaga es un destino de lujo porque tiene la playa, tiene el sol, tiene la montaña, tiene la nieve a un paso también... Y ahora ya el complemento es la gastronomía, por lo tanto quizá el reto sería especializar más a la, en la oferta gastronómica y que eh, se oferte pues lo que es nuestro patrimonio cultural gastronómico de toda la vida. Entonces eso sí que es muy importante, que todo lo que es el sector gastronómico crezca, conjuntamente con los vinos y que todo eso con, bueno pues eh, sea un producto muy atractivo y que, que consolide el turista, que lo fidelice, como se dice ahora, y que eso pues suponga un crecimiento para las empresas y para la economía en general. Muchas gracias, Brista. Muy amable, muchas gracias.